¿sí? estoy picante. Le llegaste anoche. No, ¿le Desde mi ventana, relajado. ¿A qué onda? ¿A qué fue eso? No, no, no nada, no. Es un calentamiento. calentamiento. Sí, porque luego los muchachos están, están fluyendo, tengo un poco que todo Yo lo hago rapeando. ¿Te gusta eso de la confrontación que está pasando con el consciente en el movimiento? Eso es entretenimiento. Yo lo apoyo porque a los fanáticos les gusta. Sí, si no se va a lo personal, yo lo veo súper bien. Nosotros somos de San Francisco de Macorís. hay un artista que grabó un antoma contigo que se llama Jay Sound. Oh, Jay Sound. Y yo con el mayor que está... Ah, durísimo, el tema está rompiendo, Estamos pechados con el disco, ya tú sabes, Jay, mayor clásico. Ya, yeah. Para ti, ¿quién es el favorito? ¿Quién es el que debería ganar esto con artista urbano? secreto, el famoso Viverón. Yeah. tu esposa que ahora quiere cantar. ¿Cuándo quiere no? que viene la canción junto con ella? Están preparando todos los temas en el estudio. Viene una canción juntos, sí, la rey y la bestia. Hola, hola. Claro que sí, una canción muy chula. Estamos preparando Musicólogo y yo para prontamente lanzarla. ¿Cómo en es este mundo urbano que te has lanzado ahora? Hay más críticas que en el mundo de las mujeres. ¿Qué tú opinas de esas críticas que te han lanzado? Ya yo estoy preparada para las críticas. Ya yo soy, ya yo soy inmune a eso. Pero, pues, entonces, ¿cuándo viene otro tema tuyo? Viene este tema tuyo? estamos preparando un nuevo tema que son para las mujeres joseadoras prontamente lo vamos a lanzar muy chulo todas las mujeres que se que siempre están joseando se van a identificar con ella una ¿No? colaboración tuya con otra colonia femenina por el momento no pero prontamente quizá lo haremos